Thank mm -hmm. you. Puedo dormir hasta tener algo escrito Lo necesito, mi cuerpo lo pida a gritos No estoy solo conmigo mismo, yo medito Cicatrices, las actrices que relatan lo vivido Sigo dando vueltas, el sueño se ha despedido Y me dijo al oído los caminos Un sinfín de laberintos No te des por muerto, mucho menos por vencido yo menos por vencido Dale a tu vida un sentido Que el destino del mundo parece estar perdido Con tantos avances los humanos tan dormidos Corrompidos, reprimidos Son como animales impulsados por instinto Después de todo nunca fuimos tan distintos Perseguimos nuestros sueños sin tener nada servido Y si sos de esos giles que todo lo han recibido Cuando te encuentres solo te sentirás muy perdido Estoy sintiendo el tiempo mientras veo caer granos de arena Sintiendo el latido escuchando cantos de sirena Estoy enfermo, quiero causar un deleite la última lágrima se la llevó al Alzheimer. Y ahora, ¿quién me salva? La sombra de mi mano a punto de recoger el arma. Ahora, ¿quién me salva? Aprieto el gatillo, no me tiembla el pulso. Pero de seguro el alma, muchos bardean, nunca lo hacen de frente Te miran raro por vestirte diferente Apoyan la música sin mensaje inteligente Y reprimen al artista desde que es adolescente Desgraciadamente la gente no lo comprende Que el músico que asciende no es el que sorprende Sino que el que asciende es el que siempre se vende Y yo seré de los pocos en subir y sin venderse No puedo dormir hasta tener algo escrito Lo necesito, mi cuerpo lo pida gritos No estoy solo conmigo mismo, yo medito cicatriz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 mucho menos por vencido Por eso estoy aquí arrancando de raíz Los pecados y recuerdos que me hacen infeliz No me van a creer, no los juzgo por dudar Después de todo en nadie se puede confiar Sé que antes de morir no hay mucho que decir Nunca supe vivir, prefería morir Al escribir cada relato mi vida vi partir Y le temo a la muerte al punto de no dormir Persevere y triunfarás me decían Las mismas personas que un día se irían los llevaré a donde no conocerían Por senderos que nunca caminarían No desesperen si no ven la salida Piensa el motivo de esa caída La vida es como un juego y siempre es divertida Ahora sabiendo esto que empiece la partida No puedo dormir hasta tener algo escrito Lo necesito, mi cuerpo lo pide a gritos No estoy solo conmigo mismo, yo medito Cicatrices, las actrices que relatan lo vivido